Bueno, yo solamente os voy a dar un apunte eh, breve, eh, porque me hace mucha gracia, siempre me ha hecho mucha gracia esta, este chascarrillo que suelo contar cuando hablo de lo que es posible y de lo que es imposible, ¿verdad? Siempre hubo un momento de la historia que yo viví y que creo que vivimos todos los que estamos aquí. Eh, las crónicas políticas señalan que una de las claves de la sorprendente victoria de Bill Clinton contra George Bush, George Bush, no George W, George Bush padre... Eh, en las elecciones presidenciales del 92 estuvo en una frase no sé si habéis oído este, este tema de aquella famosa frase del cuartel demócrata en el que alguien escribió un eslogan me parece que era eh, el director de campaña demócrata que puso, es la economía, estúpido ¿Eh? ese lema, eh, apuntado al azar con una pizarra vileda pues al senador de Arkansas le hizo gracia, y lo cogió, lo incorporó ...y se fue con ese lema a dar sus charlas por el mundo... ...con ese enfoque desenfadado e insolente... ...ese lema lo que hizo fue anteponer... Eh, ...la figura totémica del líder de la guerra del Golfo... ...os acordáis del de jefe de Swarkov... ...Swarkov era machote pero el que tenía encima... ...el tejano todavía lo era más... ...pues ese gobernador con el que nadie contaba... ...demócrata, cogió esa muletilla y, y hizo sangre tanta sangre hizo que, contra todo pronóstico, Bill Clinton y Al Gore, Al Gore el de la verdad incómoda, todo hay que recordarlo, tumbaron a ese poderoso candidato de las compañías petroleras y acabaron en la Casa Blanca. Desde entonces ese lema, ese lema de… Era la economía, es la economía estúpido, eh, está grabado en letras doradas en el cuartel del Partido Demócrata, solamente sustituido con el Yes We can de, de Obama. Eh, Revisar la gestión llevada a cabo por Clint y por Bush en cuestiones domésticas, es decir, en lo que en catalán decimos la buchaca, es decir, en lo que atañe al bolsillo, pues tuvo un rédito. Él supo buscar esos agujeros tapados por los éxitos de las victorias militares y ahí hizo mucha sangre. Eh, trasladados a esta situación actual, si los partidos de la oposición hicieran lo propio con el gobierno que nos ha estado legislando hasta ahora y que sigue en funciones y seguirá un, un, un, unos cuantos meses más. Eh, ¿Cuál sería ¿cuál sería ese ámbito? Si los políticos fueran a buscar un es la economía estúpido, ¿qué encontrarían eh, en el gobierno que nos ha estado gobernando hasta ahora que ha provocado mayor rechazo social y que ha provocado críticas muy importantes, incluso en la calle y también en la oposición. Efectivamente, es la energía, estúpido. Nadie se atreve a avanzar el resultado de las próximas elecciones. Si hay alguien que se quiera jugar un guisante conmigo, eh, acepto la apuesta. Yo no soy, yo soy incapaz. Pero sabemos una cosa, el medio ambiente es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Eso que suena a un lema eh, acertado, es una cosa rigurosamente seria. El medio ambiente es una cuestión vital. Hoy nos van, durante el recorrido, nos van a estar hablando de cómo afecta a la salud, cómo afecta a la salud nuestra y a la de nuestros niños, cómo afecta a la economía, cómo afecta a nuestros cultivos, cómo afecta a nuestros bosques, incluso qué impacto tiene el medio ambiente sobre el sistema jurídico, algo que me ha sorprendido muchísimo. Nosotros somos pues los protagonistas eh, y nosotros tenemos eh, en la mano el que eh, es la energía, estúpidos, Deja de comer, deje de convertirse en un, en un lema para convertirse en una realidad. Yo le daría la vuelta y le diría somos estúpidos si no hacemos caso a la energía. Eh, cada vez somos más, muchísimos más, los que estamos decididos por eh, poner nuestro granito de arena contra el cambio climático. Reciclando, ahorrando agua, eh, usando la bicicleta, usando el transporte público. ¿Quién iba a decir que en Madrid va a tener la flota de coches eléctricos más importantes de España hace solo tres años. Era impensable. Lo que ha ocurrido en Madrid puede que ocurra en muchas otras ciudades. La transición energética es imparable. Nos vamos hacia las renovables, sí o sí. No es que no nos vayamos, es que nos la estamos haciendo encima, la energía renovable. Por lo tanto, es estúpido intentar ponerle, ponerle puertas a esa realidad. Os aseguro que es emocionante formar parte de esta aventura de Ampier eh, aunque sea como, como amigo, como colaborador, eh, por, los, por las afueras, es apasionante seguir el paso del, de la reivindicación de la fotovoltaica como energía limpia y como energía eh, potente. Hay que estar eh, echando una mano a esos pioneros que se dejaron, muchos de ellos incluso la salud, en darle un empujón a las renovables en este país, también a la eólica, por supuesto, también a la biomasa, como no, también a la geotérmica, pero sobre todo a la fotovoltaica. Cada rayo de sol sigue siendo una invitación a la esperanza, la esperanza de que todos podamos vivir mejor en un planeta mejor. Es la energía, siempre lo fue, siempre lo verá, siempre lo será, y es weekend. Te tocas a hola buenas. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Eh, no sé cómo me las arreglo, pero al final siempre termino diciendo nada de lo que yo he apuntado. Juan Castro Gil es abogado, secretario de Ampier y director del proyecto Transición Energética. Hola, ya lo soy, he bien. soy Juan Castro Gil, secretario de la asociación y director de, esto. Eh, director de este viaje eh, que de una forma muy simbólica empezamos hoy en una estación de tren. Bien, eh, voy, a, voy, a cogerle, voy a encarzar la conversación de José Luis. Eh, hace dos años eh, un abogado holandés llamado roger cox eh, decidió liarla con una asociación mucho más pequeña todavía que la nuestra en holanda y no sólo se lo dijo a, los, a sus gobernantes sino que fue un juez y le dijo es la energía estúpida y curiosamente el juez lo entendió y lo aceptó eh, un asunto absolutamente pionero a nivel mundial que luego fue recibido bueno, en, en, en pakistán inició una senda en la que este hito que hoy comienza espero que sea también importante para todos. Eh, ¿Por qué, por qué Ampia inicia un proyecto como este? Eh, no, Nacho, no sé si me oyen o no me oyen. Sí, sí, sí. sí. Durante todos estos años, eh, los pequeños fotovoltaicos hemos vivido cómo se sucedían atropellos alucinantes contra nosotros. Y sin embargo, esa es, ese halo salvaje de, de, de esas medidas contra nosotros, no hubo nunca una repercusión social, un conocimiento expreso por parte de la, de la ciudadanía, de la dimensión del problema que estaba sucediendo. Poco tiempo después, eh, a la lista de damnificados, se unieron el resto de energías renovables, hasta el punto que nos encontramos en el en principio del año 2012 con una ley que prohibía literalmente la instalación de, de, de cualquier, cualquier planta renovable en España, lo que llamaron en su momento una moratoria. Como la imaginación del mal no tiene fin, un buen día se les ocurrió fiscalizar al sol y decir, pues vamos a ponerle un tributo para que todos aquellos ciudadanos que quieran producir la energía que alimenta a sus electrodomésticos en su casa, que tengan ...que no le resulte rentable. Esta situación, que resultó bochornosa más allá de los Pirineos... No, ...tampoco tuvo una incidencia muy importante en la sociedad. De hecho, el propio ministro que la defendió terminó dimitiendo... ...pero por una cuestión, como seguramente ustedes conozcan, bien distinta. No por el bochorno que suponía poner un impuesto al sol. El pasado año, ciudades como Valladolid, como Oviedo como Barcelona... Tuvieron alertas de contaminación increíbles. Madrid, como todos ustedes saben, tuvo niveles de polución inusitados que no se conocían hasta ahora. Y sin embargo, en los medios de comunicación, lo más significado que salió sobre esto era que se recortaba, que no se podía acceder al centro en coche. Estas cuatro noticias que acabo de contar, habría más, son muestras del mismo problema. Algo está estallando delante de nuestras narices y no estamos plantando verdaderas alertas a esta situación. Los ataques contra las energías renovables no solo causan impactos en el derecho, que está siendo una revolución también, lo que está pasando, o sea, como, como son reinventados eh, eh, conceptos jurídicos que eran sólidos hasta la fecha, lo producen estos, estos efectos se producen en la economía, en la inversión, en la agricultura. Se está produciendo en todos los sectores, por supuesto, en la sociedad en su conjunto. Eh, capciosamente, se ha mantenido una nebulosa de que la sostenibilidad energética y la sostenibilidad medioambiental era un producto caro. Es falso, es absolutamente falso. Todo esto es una cuestión empírica, ya se puede cuantificar. Es, es, es mentira, en realidad es... A corto plazo, económicamente, es una oportunidad extraordinaria para todo el mundo y a medio y largo plazo sigue siendo una oportunidad de, de, de inversión y una oportunidad de sobrevivir ante un problema que nos está superando claramente. La retroactividad extrema, las moratorias, el impuesto al sol, la profusión del fracking, la, la, el, el, la autorización de extracción... De, de, de, de petróleo en lugares antieconómicos y con una complejidad medioambiental gravísima todo esto son circunstancias que van a provocar en nuestra salud y en nuestra economía daños enormes enormes. cuando conocemos por los medios de comunicación que lo hemos, hemos visto seguro muchas veces ejemplos como por ejemplo en una tribu de, de, de, del centro de África resulta que Prácticamente ha desaparecido, porque una actuación administrativa de su gobierno eh, ha permitido la extracción de un material muy contaminante en el entorno de esa tribu, lo cual ha llevado a que desaparezca. Esto es bastante cotidiano. Claro, no nos sorprendemos si algún tribunal de derechos humanos, en este caso el africano, pues dictaminase una, dictaminase una sentencia en la cual dijese que lo que estaba pasando allí era un claramente era una violación de los derechos humanos en afectación del medio ambiente. ¿Acaso nosotros pensamos que esa tribu es distinta a la nuestra? ¿Qué nos creemos? Que por tener un iPad o un smartphone o un teléfono con, con cambio automático somos distintos a ellos. Realmente creemos que estamos tan lejos de que, como decía Ramón hace un rato, que llevar a nuestros niños como los señores de Pekín, que, los papás y mamás de Pekín que van en el ciclomotor, lo habéis visto un montón de veces, y el niño detrás con una mascarilla. ¿Os apetece llevar a vuestros hijos con una mascarilla a casa, por Dios? ¿Pensamos que estamos tan lejos de esto? En España, las medidas legislativas y administrativas tomadas por el Estado contra las energías renovables y, a, y en favor de la, de la combustión fósil están provocando severas consecuencias que desde luego tenemos que hacer algo para evitarlo. Este proyecto que hoy se presenta ...pretende ayudar en esta dirección... ...algunos de los mejores profesionales del país... ...en diferentes disciplinas... ...intentarán objetivar... ...y conceptualizar... ...identificar y cuantificar los impactos... ...de aquellas decisiones administrativas y legislativas... ...en favor de la combustión fósil en contra de renovables... ...están produciendo en diferentes escenarios... ...en, en el medio ambiente... ...en la salud, en la agricultura en la ingeniería, en la economía y, por supuesto, en el derecho. Todo ello para obtener un trabajo multidisciplinar que nos permita exigir a nuestros gobernantes, pronto, sean quienes fuere, pase lo que pase, después se funda el tomar decisiones en el sentido correcto. La más importante y más grave enfermedad de cualquier civilización es la ignorancia. Y en la energía y en el medio ambiente, algunos se han molestado muchísimo en inocular ese virus constantemente. Este proyecto que hoy empieza pretende vacunarnos a todos un poco para con rigor poder defender que otro modelo energético, otro modelo de sociedad, no solamente es posible, sino que es imprescindible. Esperamos que todos ustedes y muchísimos más, muchísimos más, se sumen en nuestro viaje. Muchísimas gracias.